La verdad, la todo bienvenida de UDE me ha parecido muy empoderador y muy eh, motivador. Eh, nos enseña todo lo que, lo que nos puede aportar la, la universidad y la verdad, eh, sientes que estás en el lugar correcto para crecer eh, profesionalmente. Es mi primera vez en Madrid y espero crecer personalmente, que esto para mí es un desafío. Eh, venirme a estudiar a España es un crecimiento personal y salir un poco de la zona de confort y espero también poder conocer gente e integrarme al ámbito laboral eh, aquí en Europa. El acto de bienvenida de UDE nos introduce un poco a esta nueva expectativa de, de estudio y a conocernos entre los nuevos compañeros que vamos a estar cursando durante un año.